La región de la Araucanía tiene una pluviometría que es cercana a los 800 mil milímetros de agua eh, durante el año. La verdad este año fue un año beneficioso desde el punto de vista de, del agua, pero lamentablemente tiene eh, extremos, entonces está concentrada la lluvia en 3-4 meses del año y tenemos situaciones de sequía. Principalmente en los valles que están cercanos a la provincia de Mayeco, donde tenemos, aun cuando parezca bastante increíble, porque es el sur de Chile, tenemos alrededor de 100.000 familias todavía que no cuentan con agua potable. Porque la, las napas freáticas en esas zonas son muy profundas, entre los 80, 70 y 100 metros de profundidad. Y eh, lamentablemente eh, ha habido poca inversión En estos últimos años se ha aumentado bastante. Principalmente yo destacaría la iniciativa vinculada a las microtranquias, que son tranques a pequeña escala y se están haciendo acumuladores de agua en las comunidades indígenas de la zona, principalmente Mayeco y algo de Cautín, con justamente eh, la idea de poder trabajar eh, iniciativas que permitan eh, contar con agua en las épocas de mayor escasez para riego, para la producción de hortalizas, eh, fruticultura, etcétera, etcétera. Y eh, hoy día eh, yo diría que la Comisión Nacional de Riego por primera vez está abriéndose a trabajar proyectos vinculados al riego, a la pequeña agricultura de manera asociativa. Yo echo de menos, y tengo que ser bien franca en decirlo, que la inversión pública que alguna vez se hizo muchísimos años atrás, de, eh, diría la, la, de, de, de, de, del siglo pasado, digamos, en donde se han grandes infraestructuras de riego, eso hoy día eh, más bien ha sido a título más bien particular de algunos empresarios más grandes que hoy día están dedicando importantes números de hectáreas a la zona, a, a la actividad frutícola en la región de la Araucanía. Pero yo diría que en general es, hay excepciones, hay proyectos bien bonitos de, de, de, como, de, como les vuelvo a mencionar, vinculados a los tranques, vinculados a, a la plantación de aguas lluvias, pero en general.. Eh, yo diría que, que nosotros estamos al debe en eso, o sea, todavía es eh, impresentable que teniendo una cantidad de cuencas y, y ríos gigantescos en la, en la Araucanía, el 75% de esa agua está, el 80% en el mar, que no se está distribuyendo y no está llegando a quien debiera llegar. O sea, hoy día hace falta inversión pública y falta, vuelvo a decir, falta planificar. Sí, ese es el tema más grande, o sea, Llega la empresa privada que tiene más recursos y que evidentemente eh, saca agua, la distribuye y la produce. y Yo diría que la región de la Araucanía ha aumentado bastante su casi 2.000 hectáreas de, de plantadas de arándanos Tenemos muchas plantaciones de frutales, principalmente cerezos y cristanos en, en la zona. Pero eh, la pequeña agricultura yo creo que se está quedando atrás y que los instrumentos, si bien... Eh, se colocan son insuficientes y en ese sentido yo creo que se está perdiendo, eh, digamos, una posible agricultura familiar orgánica, sustentable, que sería muy importante sobre todo porque la gran cantidad de comunidades indígenas que nosotros tenemos, 2.500 en la región de la Araucanía, la gran mayoría son eh, muchos horticultores, horticultores de, horticultores de especies menores como frambuesa, frutilla. No sé si se les dan las condiciones, ellos efectivamente podrían producir mucho más, mejorar su calidad de vida. Eh, hay algunos ejemplos en las zonas de Gorbea, Freire, de eh, agrupaciones de 100, 150 familias maputes que están produciendo y están exportando a, a digamos, en forma asociativa, pero son todavía. Yo diría que iniciativas muy, eh, este, digamos, esporádicas, no hay una generalidad y yo siento que ahí estamos en deuda porque viene acercándose, eh, de alguna manera el cambio climático está cambiando también las temperaturas de mi región y por eso hoy día tenemos 200 hectáreas eh, de algunos eh, innovadores que están trabajando con vinos, digamos, de alta calidad, que tienen valores cercanos entre los 20 y 30 mil pesos. La botella, la mayoría son exportables, Pinot Noir y Chardonnay son las variedades que se están eh, hoy día desarrollando más en el Valle del Mayeco, un valle además que ya fue denominado por el Ministerio de Agricultura hace más de 25 años. Pero son, sigo insistiendo, son iniciativas muy particulares, iniciativas de, de personas que están en condiciones de poder ir desarrollando riego en esa zona, algo de captación de agua, pero eh, se sigue secando Mayeco, se sigue erosionando y, y yo creo que hace falta una política de Estado de mayor respecto a estos temas que estamos planteando porque no se ve a gran escala una política dura, digamos eficiente, eh, a pesar de que la empresa privada yo creo que en ese sentido ha tenido más, más iniciativa, tenemos algunas eh, plantas grandes eólicas en la zona de Renaico y en la zona de Culli. Eh, que hoy día están desarrollando energía limpia, que, que es una cosa maravillosa, ver Naico con plantaciones de tu, y al lado su, sus campos eólicos. Y también tenemos algunas empresas que hay que no, digamos, decirlo sin nombre, pero dos empresas grandes que están hoy día trabajando la producción de biomasa, eh, que hay mucha. Nosotros tenemos toda la paja, cierto, del de trigo, de la cebada, de triticales, somos. La, la región más, más, con mayor producción de cereales en, en el país y por lo tanto hay un residuo digamos que se puede utilizar como también todos los rastrojos de las cosechas de, de, de bosque entonces hay iniciativas tendientes a hacer más sostenible la producción a poder utilizar eh, los residuos para poder eh, darles un valor energético pero siento que el agua de todo el agua y el suelo siguen siendo los elementos del día eh, están al de, están, digamos, absolutamos al debe en política pública. Hay muchos proyectos que descansan hace años, eh, digamos, en, lo, en los gobiernos regionales, en las subdere, respecto a, a grandes tranquias acumuladores de agua que, que no se han hecho y que yo, yo, llora, digamos, la, la comunidad por, por una oportunidad de poder eh, contar con un agua que hoy día, con este cambio climático, podría transformar productivamente y transformar eso, esa oportunidad del en en cambio de temperatura en alimentos, pero sin agua no tenemos ninguna alternativa.